Bienvenidos a todos. Mi nombre es Jasmine Zahar y trabajo con el equipo de Climate Interactive y estoy muy feliz de darle la bienvenida hoy. Eh, muchísimas gracias para unirse a nosotros. Eh, si quieren poner su nombre y dónde viven en el chat para presentarse, eh, estamos muy contentos de poder realizar este taller en español utilizando nuestro modelo En-ROADS. El taller será dirigido por tres de nuestros facilitadores de Buenos Aires y estaremos todos aquí para responder cualquier pregunta que pueda tener durante el taller. También vamos a enviar un email de seguimiento que incluirá la grabación, las diapositivas, materiales adicionales y nuestra información de contacto. Y gracias y bienvenido de nuevo. Y ahora se lo pasaré a José Antonio David, que comenzará con una introducción. Gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos. Un gusto que nos estén acompañando. Y bueno, como dijo Yasmín, bienvenidos a este taller sobre acciones climáticas desde una perspectiva sistémica. A lo largo, de, a lo largo del taller, esta es brevemente la agenda. Les voy a hacer una muy breve introducción para nivelar un poco conocimientos de cambio climático y establecer el sentido de la urgencia de actuar. Luego le voy a pasar la palabra a Pablo para que Pablo pueda trabajar con el simulador y ahí llevarlos directamente a la acción. Después vamos a tener una breve sesión de 15 minutos donde va a haber un trabajo grupal y por último haremos entre todos un cierre guiado por Eduardo la última media hora. Entonces, primero y principal, nosotros les queremos dar las gracias al MIT y a Climate Interactive, sepan que están, eh, ustedes van a presenciar la utilización de un simulador que fue desarrollado por eh, la Escuela de Management del MIT y por eh, justamente Climate Interactive, que es como un spin-off que salió de eh, la Escuela de Management del MIT. Climate Interactive es un think tank especializado en energía y clima y que se dedica a llevar estos simuladores a todas partes del mundo. Así que muchas gracias a Climate Interactive por este espacio y por colaborar con nosotros en este esfuerzo de hacerles llegar el simulador a ustedes. Primero y principal, y para establecer el sentido de la urgencia, acá tienen ustedes una imagen, esta, este chart de la NASA, que dice lo siguiente, que las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, está en el nivel más alto de los últimos 800.000 años. Y fíjense a la derecha del chart, a partir del año 1950 a hoy, cómo pasamos de tener unas 300 partes por millón a un poco más de 400 partes por millón de concentración, concentración perdón, de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto está directamente relacionado con el incremento de la temperatura media global. Si ustedes ven esta, esta curva de incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, cómo esto se traduce en un incremento de la temperatura media global por el efecto invernadero, pero de origen antropogénico. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Que principalmente, y esto, esta figura está del año 1860 al 2016, nosotros venimos quemando... Hidrocarburos, principalmente carbón, petróleo y gas, venimos quemando cada vez con mayor intensidad, fíjense que a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, a partir de 1945-1950, como se incrementa mucho la producción y la quema de carbón, de petróleo y gas, principalmente para sostener el desarrollo de nuestras economías y como fuente de energía. Hay otros gases que tienen que ver con la producción de hormigón, también hacia arriba de todo van a ver que hay gases por el cambio de uso del suelo, eso tiene que ver principalmente con la deforestación, pero también eh, la ciencia indica que, esos, que esa, esa concentración de gases o esa liberación de los gases producto del cambio de uso del suelo estaría un poco amesetada, no así el carbono, el petróleo y el gas. Igual últimamente se ha escuchado que a partir de lo que estamos viviendo con el COVID y. Con la cuarentena ha habido nuevos avances en la deforestación en distintas partes del mundo. Ahora, ¿qué nos estamos enfrentando? Nos enfrentamos a lo siguiente, y esto en algún momento lo van a ver en el simulador, que si nosotros seguimos como hasta ahora, la tendencia al año 2100 es que el incremento de la temperatura media de la atmósfera, o sea, ese incremento sea de 4,1 grados centígrados o 7,4 grados Fahrenheit. Si nosotros no hacemos nada para revertir esta tendencia, estaríamos acercándonos al año 2100 con un incremento o una variación de temperatura media de la atmósfera de 4 grados, eh, punto uno, 4 grados y medio. Esto nos traería a nosotros enormes consecuencias que ya las estamos viendo hoy. Son los mismos fenómenos climáticos pero con una mayor intensidad y por momentos totalmente impredecibles. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente revertir esta tendencia. Y deberíamos estar, como indica el acuerdo de París, no superando los 2 grados centígrados o, en el mejor escenario, no superando el 1,5 eh, grados centígrados de incremento de la temperatura medida de la atmósfera. Esa sería la meta climática, los 2 grados, pero preferentemente 1,5. Ahora bien, frente a la crisis climática que estamos viviendo, hay como dos nortes para la acción que están completamente interrelacionados y a nivel del esfuerzo global de todos los participantes. Por un lado, tenemos la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas al 2030, en donde principalmente el objetivo número 17, Acción por el Clima, concentra todos los esfuerzos en la agenda de los ODS para la lucha contra la crisis climática. Y por otro lado, tenemos el Acuerdo de París, tanto los ODS como el Acuerdo de París surgen en el año 2015. El Acuerdo de París eh, está aprobado por 195 estados signatarios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Unión Europea como bloque de países en su conjunto. El Acuerdo de París tiene principalmente tres objetivos. El primero, limitar la temperatura media de la atmósfera, ese incremento que hablábamos antes que no supere los 2 grados centígrados, preferentemente 1,5 grados de variación de temperatura, por ende, ya ven que con el objetivo del acuerdo estamos dando por sentado que el clima está cambiando, que la temperatura se está incrementando y que ya es algo inevitable y nos tenemos que preparar para eso. El segundo objetivo es incrementar la capacidad de adaptación, justamente porque ya estamos en un cambio climático completamente en marcha, promover la resiliencia y el desarrollo con bajas emisiones, sobre todo para los países en vías de desarrollo, que podamos desarrollarnos eh, con una baja generación de gases de efecto invernadero. Y el tercer objetivo, que es vital para que se puedan cumplir los primeros dos, es elevar los flujos financieros para darle justamente fuerte apalancamiento al cumplimiento de los primeros dos objetivos. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿qué esfuerzo va a tomar todo esto? Y esta es la pregunta clave, ¿qué se necesitaría para limitar el calentamiento a menos de 2 grados o incluso a 1,5? Es acá donde nosotros ahora los vamos a invitar, de la mano de Pablo, a jugar con el simulador. Ustedes van a participar también respondiendo preguntas y que esto ayude para la concientización y para el aprendizaje conjunto entre todos los que estamos participando de este taller. Muchísimas gracias. Pablo, todo tuyo. Bien, me confirma, primero, me confirma primero si se ve el simulador. ¿Lo ven bien? Buenísimo. Sí, perfecto. Bien, aquí les presento el Roads, eh, reciente relanzado simulador de Climate Interactive. Gracias, Yasmín. gracias Climate Interactive por, bueno, por compartir y por colaborar con nosotros en este taller en español. Gracias a todos los que se sumaron, veo, veo mucha gente, gente conocida y qué alegría que haya tanta gente interesada por este tema. Bien, primero, a ver, antes que nada aprovechen el chat, como verán somos, somos varios los facilitadores, también hay gente del equipo de Climate Interactive con lo cual también podemos responder en inglés, así que tanto español como inglés aprovechen el chat, hagan las preguntas que mientras yo estaré hablando está Eduardo, José, Yasmín y gente del equipo de Climate Interactive para ir contestando y sacando dudas, así que saquen provecho de, de, de, de, todo, el, de todo el tiempo. Y no, no duden en contestar entre ustedes, y sé, sé que hay gente muy idónea en el tema participando, con lo cual no, no tengan temor de, de, de contestar si ven alguna pregunta. Bien, ¿cómo, cómo se lee? ¿Qué, vemos, qué, qué, ¿Qué están viendo ustedes en la pantalla? Esta es la pantalla principal del en Roads A la izquierda, el gráfico principal y quizás más relevante es de dónde nos proveemos de energía. ¿De dónde sacamos energía hoy? Pueden ver que este, tenemos la, la foto del 2020. ¿Y de dónde se planea? Sacar la energía de forma primaria al 2100 si seguimos en el escenario del business as usual, digamos, si no, si no hacemos nada para alterar este camino. Y podemos ver que en el escenario actual, por más que crezcan las, las energías renovables bastante, de forma bastante significativa, seguirá siendo la cuarta fuente de energía al 2100. No logramos, con lo que estamos haciendo, romper la barrera de, de las tres energías convencionales primordiales. ¿Y a dónde nos lleva esto? Como bien dijo José... Nos lleva un escenario, una curva ascendente de temperatura, que ya hoy estamos arriba del grado y que nos lleva al 2100 a más de 4 grados y con los efectos que, que sabemos que va a tener eso, y no solo al 2100, desde ya, que ya tiene hoy y que va a tener a lo largo de este camino con cada décima de grado que subimos. ¿Y qué vemos debajo? Debajo vemos las palancas que vamos a accionar en conjunto y están separadas a la izquierda todo lo que es oferta, energía, cómo nos proveemos de energía y qué incentivos o castigos podemos hacer para las fuentes diversas de energía para tratar de fomentar o desalentar esas fuentes. En el, en el centro del simulador vemos la demanda, cómo hoy utilizamos esa energía en todo lo que es transporte, edificios e industria, y cómo podemos migrar el tipo de demanda que tenemos, según la fuente de energía, si es eléctrica o si es combustible directo, o qué capacidad tenemos de ser más eficientes con el uso de la energía. Por debajo ven también que tenemos la posibilidad de alterar, si se quiere, las, las previsiones que tenemos de crecimiento poblacional y económico, como para, si alguno piensa que es por ahí la, la vía, eh, alterar estos dos parámetros en el sistema y ver qué pasaría si desalentamos alguna de estas dos variables. Y por último, como no todo es un tema energético, aunque sí es un tema bastante relevante, podemos actuar sobre los niveles actuales de deforestación y aforestación y sobre lo que son eh, remociones de carbono de otro tipo. Y por último, en otro tipo de gases de efecto invernadero, eh, principalmente el metano. Bien, ¿y cómo vamos a llevar este ejercicio? La idea no es que yo me ponga a mover las, las palancas, porque sí. La idea es que entre todos los aquí presentes, eh, co-creemos un escenario de, que nos permita lograr este objetivo de los dos grados, y lo vamos a hacer de la, de la forma más, más democrática posible. Vamos a estar haciendo una serie de votaciones para ver qué, priorizar, qué priorizaría cada uno de ustedes y ver qué es lo que pondera más a la hora de resolver y de, de mitigar el cambio climático. Con lo cual vamos a lanzar una encuesta, ir viendo qué nos sugieren, ir volcando al simulador y explicando los impactos de, bueno, de las acciones que ustedes van, van decidiendo en conjunto. José, ¿te parece un buen momento para lanzar ¿Sale? la primera pregunta? A ver qué, qué resultado obtenemos. Ahora sí. ¿Qué acción priorizaría a la hora de mitigar el cambio climático de forma global? Y ahí tienen todas las distintas opciones. Ahí vemos que ya están votando. Tenemos varios adeptos al precio al carbono. algunos que piensan en reforestación o evitar la deforestación, eficiencia energética, transporte e industria. Bien, vámonos. Tenemos los, 64% los de los votantes. Vamos a dar unos segundos más, si querés, Pablo. Bien, esperemos 10 segundos, a ver los 15 que faltan, si se animan. Si no, 75%. Bien, eh, salvamos si damos, damos cierre, José. Perfecto, acaban los resultados. Bien, ¿Lo déjame... Ver? ¿Se ven? Sí, déjame tomar nota. Entonces, si primero querés, te, lo que voy es diciendo, te voy diciendo por orden. Tenés eficiencia energética, en primer lugar, 13 votantes, 23%. Bien. Después tenés precio al carbono, 9 votantes, 16%. Bien. Y tendríamos un empate con 6 votantes, 11% para reforestación. O evitar la deforestación, reducción de las emisiones de metano y después el fomento al desarrollo de nuevas tecnologías. Bien, ya tenemos tres para, tres para dar inicio. Perfecto. Vamos a salir de la votación. Volvemos al simulador. Bien, entonces lo, lo que ganó ahí estuvo primero, eh, con un buen resultado, fue lo que es eficiencia energética, siguió precio de carbono, y por último ahí ya en el tercer puesto un poco más peleado entraron las nuevas tecnologías eh, entiendo, para probarnos de energía, lo que es prevenir la, eh, la deforestación perdón, y, y reforestar y el eh, reducir las emisiones de metano. Bueno, vamos a respetar la voluntad que ganó, vamos a accionar sobre la eficiencia energética. Que, ¿Qué hablamos cuando hablamos de eficiencia energética? Eh, por la duda que queda alguna duda. Eh, significa lograr los mismos resultados con menos consumo energético en transporte, eh, podemos pensar eh, medios alternativos de transporte, desde los más sencillos como caminar o bicicleta, hasta el transporte público, que seguramente es más eficiente que un auto, desde autos híbridos que, que permiten menores consumos. Lo mismo en edificios e industria, eh, lograr medios para reducir consumos desde iluminación, eh, desde motores más eficientes, desde el aislamiento de edificios, etc. Con lo cual estamos apuntando sobre consumir menos energía sin alterar el resultado que tenemos. Vamos a atacar un poco de ambas, vamos a mover las palancas y van a tener la primera, la primera impresión para los que no conocen y también ver que esto se mueve, no es, que, no es que era una foto estática. Ahora bien, actuamos sobre la eficiencia de transporte, hicimos un, un, un, pequeño, un pequeño movimiento para fomentar la eficiencia en el transporte, vamos a repetir un poco este cambio para ver qué pasa. Primero pueden ver que logramos una décima de grado, eh, todo, todo suma. Eh, también podemos ver que se necesita una solución compleja para esto, se necesita una serie de, de, de soluciones, no es que una acción nos va a llevar tan lejos en el, en el camino. Y veamos qué pasó a la izquierda. ¿Qué pasa con las curvas de la izquierda de la fuente de energía? Vemos que todas se ven afectadas, eh, por lo que es eficiencia energética, justamente porque estamos reduciendo la demanda de energía. Si vamos a ver un gráfico que lo muestre un poco más claro, esto fue el impacto que hicimos con esta medida. Acá vemos a la izquierda la demanda total de energía, lo que estamos viendo en una demanda que era creciente, y que no se estabilizaba aún a 2100, y con esta medida en transporte, eficiencia energética, estamos logrando empezar a nivelar esta, esta demanda. ¿Qué pasa también tomando esta medida de... bueno <coughs> Eh, en primera instancia, afectamos los combustibles fósiles, que son los que queremos reducir, y toda fuente de energía, eh, y afectamos también al 2100 las fuentes renovables de energía, con los cuales estamos, como ven acá, reduciendo las, las cuatro curvas principales. Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos también un esfuerzo? Vamos a complementar con un esfuerzo en eficiencia energética en edificios e industria. Aquí vemos, y vamos a repetir el cambio, que en este caso toma un poco más de relevancia, han, han dado en la tecla con, con, un, con una acción de alto apalancamiento. Eh, eh, la eficiencia energética, sobre todo en industrias y en edificios que tiene gran consumo de lo que es eh, la necesidad energética, es una medida de alto apalancamiento. Podemos ver que por sí sola nos baja tres décimas de grado adicionales. Y si repetimos la medida de nuevo, ¿qué podemos, qué podemos ver? Que seguimos actuando sobre las cuatro curvas principales, y en realidad sobre todas, en una reducción de la demanda. Vamos a ver cómo impacta ahora. Miren lo que hemos accionado, y el, el, la reducción que hemos planteado, y con esta medida adicional sí hemos logrado nivelar la demanda de, de consumo energético al 2100, de hecho se empieza a reducir eso. Con lo cual, ¿qué nos empieza a mostrar esto? Que seguramente... Lograr el objetivo sea difícilmente posible, como ustedes bien lo, lo, han, lo han marcado por unanimidad, sin actuar sobre nuestros niveles de consumo energéticos. Bien, avanzamos un buen trecho. Vean igualmente que eh, no logramos aún que las fuentes de energía renovables a 2100 logren sobrepasar, porque solo actuamos en reducir el consumo, en reducir la demanda de todas las fuentes de, de energía siguen las, las tres energías convencionales siendo primordiales al 2100. Bien, seguía el precio de carbono, vamos a, a ver qué pasa cuando accionamos sobre el precio del carbono. Ahora bien, ahora sí se ve otro impacto y lo, hemos, hemos, hemos arrancado por lo, por, lo, por lo que más mueve. Eh, el precio del carbono en este, en este hecho marginal nos da otras cuatro décimas de grado, pero tiene una, un impacto distinto, si se quiere. Veamos la curva. Realmente el precio del carbono es el que nos permite actuar sobre el combustible del carbón, que es el más afectado por este, por este precio, y lo permite empezar a reducir, vean que desde el 2030 ya corta la, la curva del gas natural y al 2060 empieza a cruzarse con las energías renovables, con lo cual esta acción nos permite empezar de dejar los combustibles fósiles bajo tierra, que es lo que necesitamos, más, próximo, más pronto en el tiempo. Como bien sabemos, este es un tema urgente, no es un tema que podemos esperar al 2060 para actuar, y esta última medida que tomamos nos empieza a ayudar en ese sentido. Pero vean qué pasa, algunas, algunas, algunos eh, ítems interesantes a ver. El petróleo, naturalmente, y en todos los escenarios que vimos, eh, tiene una curva descendiente, porque se supone que empieza que empieza a reducirse su, sus disponibilidades y el precio ya no es tan atractivo. Pero, ¿qué pasa con el carbón? En este escenario, logramos reducirlo a través del precio del carbono, pero al 2060 vuelve en una curva ascendente. ¿Por qué? Porque de nuevo, la demanda energética igual sigue creciendo y el carbón sigue siendo una fuente atractiva de energía, porque no, no se prevé que pierda disponibilidad y que se encarezca. Veamos cómo son los costos. Lo que estamos viendo ahora son los costos de cada fuente de energía para producir electricidad. Vean la curva verde, que son las energías renovables, que ya desde el 2050 suponen ser las más económicas. Vean la curva del petróleo, pero vean que con el impuesto al carbón hemos hecho un castigo a lo que es el carbón como fuente de electricidad pero no es tan significativo como para que no deje de ser atractivo con toda la capacidad instalada que tiene. Por eso podemos ver en la, en la curva que veíamos al principio que tiene un rebote y no logramos todavía con estas medidas terminar de vencerlo eh, y que deje de ser una de las fuentes principales de energía del 2100. Bien, igualmente hemos avanzado ya ocho décimas de grado con estas tres acciones actuando sobre, sobre hechos importantes. Veamos también qué hicimos sobre la demanda de energía con esta última acción, que también es una demanda es una acción que ataca en lo que es la demanda de energía por el hecho que ahora vamos a ver que al atacar el precio del carbón, desde ya que estamos subiendo nuestros costos de energía, y esto es un hecho también a tener presente, lo que hemos hecho con esta última acción del precio del carbón es llevar, a aumentar un 20% de nuestro costo medio de energía, Después se mantiene estable, en parte apalancado por las energías renovables que son más económicas. Pero esto es un hecho a tener presente. Este precio del carbono nos va a encarecer la energía un 20% en su promedio. Tenemos que estar conscientes de cómo vamos a manejar este aumento y cómo vamos a atender a los más vulnerables, bueno, para que no se vean tan impactados por esta medida, que vemos por los números que es necesario y que se necesita para para realmente desalentar los combustibles fósiles, pero bueno, que tiene daños colaterales que hay que, que, hay que atacar. Bien, volviendo a donde estábamos, vamos a actuar de, de, de, las, de las terceras, vamos a actuar sobre lo que es deforestación y aforestación. Estamos en este escenario, vamos a ver qué pasa cuando hacemos esfuerzos para evitar la deforestación, vamos a ver qué logramos. Bien, de nuevo, no, no no, hay que negarse a una décima de grado que ayuda, pero pueden ver que hicimos un esfuerzo en esta última acción que, que, que atacamos, un esfuerzo importante. Mitad de... Sí, José. Permitime ahí, hay una pregunta en el chat que justo tiene que ver con eso. La pregunta es si la reforestación, a la inversa de la deforestación, ¿Incluye también la regeneración de pastizales y otros ecosistemas de carbono o solo forestal? Eso lo pregunto a todos los que estamos involucrados. Eh, entiendo que es eh, forestal en términos más, más estrictos, eh, pero a ver Eduardo, eh, si tenés alguna, alguna idea al respecto. Eh, ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si la reforestación, a la inversa de la palanca que estaba por tocar Pablo, ¿Incluye también la absorción de carbono de otros ecosistemas o es solamente el forestal, por ejemplo, la recuperación de pastizales naturales? Creo que la recuperación de los pastizales está en la remoción tecnológica, en ese sector de remoción tecnológica de carbono. la parte de aforestación, perfecto. Este, eh, para mí aforestación incluye eh, únicamente la, la, eh, lo que está haciendo China e India de plantar más árboles con sus ejércitos. Uh -huh. Es decir, este, plantar árboles naturalmente absorbe el dióxido de carbono a la atmósfera y lo transforma en celulosa. Perfecto. Pero yo lo buscaría en, el, en la parte de remoción tecnológica este, con los procesos estos que están mencionados ahí. Bien, Bárbara. Eh... Para aclarar, entonces no estaría, no estaría acá en principio. Esto sería forestación, solo plantar árboles, para decirlo uh -huh. de forma sencilla. Vamos sí, a actuar sobre ambas. Los tres este puntitos los vas a ver. Este, fíjate que aparecen ahí. Hace clic ahí y ahí vas para abajo. Bien, sí. A ver, captura en suelo de dióxido de carbono eh, mediante agricultura está dentro de remoción tecnológica. Eh, no sé el detalle del uso de pastizales, pero sí, todo lo que es eh, captura en suelo a través de agricultura con, con sus aristas está en esta palanca que, que vemos acá, la, la remoción, si se quiere, tecnológica. La forestación es únicamente plantar árboles, la forma más, más sencilla, digamos. Perfecta respuesta para que también Ora. vean en el simulador las bondades de dónde encontrar más información. Bien, correcto, estos tres puntos... Eh, aclaro brevemente, permiten entrar a detalles para que no tocar las palancas simplemente de una forma lineal, eh, sino entrar a mayor detalle y alterar los años en los cuales se hacen estas medidas o los porcentajes en los cuales se actúa o otros detalles eh, más precisos de, de cómo se acciona. En este caso lo hacemos de la manera más, si quiere, más simple por por, por el uso del tiempo. Bien, vamos a actuar sobre ambos, sobre evitar o hacer esfuerzos en contra de la deforestación y por promover también la forestación. Veamos a ver en dónde estábamos antes de esto, estábamos en 3,3 grados, con ambos esfuerzos, entre ambos esfuerzos, un esfuerzo importante en evitar la deforestación y un esfuerzo importante por forestar, logramos una décima de grado, vamos a ver dónde estamos actuando en este sentido, estamos actuando y lo que vemos acá son las curvas, la curva roja es la curva de emisiones, de gases de efecto invernadero, en este caso dióxido de carbono, y la curva azul es la de remociones. La, la brecha entre ambas es la cantidad de dióxido de carbono que terminamos lanzando a la atmósfera y que hace que la concentración de dióxido de carbono aumente y por ende la temperatura, con lo cual hasta que no logremos cruzar estas curvas y que lo que removemos sea lo mismo que lo que emitimos, no vamos a lograr estabilizar la curva de temperatura eh, por lo que vemos sigue creciendo. Bien, entonces con estas curvas pueden ver que lo que hicimos fue mover levemente ambas curvas, lograr remover un poco más de la atmósfera y lo que es deforestación está en la curva roja por el hecho de que cuando cambio el uso de la tierra, si se quiere, genero eh, mayores emisiones de alguna forma. Bien, y para que entiendan la, la magnitud que estamos forestando con esta, con esta acción, Vamos a ver. La línea punteada es la superficie de la India, con lo cual el esfuerzo que hemos hecho y que nos ha dado una décima de grado en términos de Forestar es plantearnos forestar al 2100 una superficie similar a la de la India y al 2050 la mitad de la superficie de la India a nivel mundial. Con lo cual es un esfuerzo bastante importante y vemos que nos da un impacto, eh, aunque no tan relevante como lo que esperaríamos quizás para, para resolver este tema desde el punto de vista de bueno simplemente del uso de la tierra y la forestación. Bien, José, a ver, viendo un poquito cómo se han movido las palancas y entendiendo ahora un poco más la dinámica, eh, ¿te parece dar una nueva oportunidad a ver qué? Dale. Piensen que ya tenemos... Eh, eh, un tema no menor, ya tenemos este escenario digamos, no es lo mismo ahora lo que pongan eh, piensen que ya actuamos en un cierto sentido eh, vean qué acciones complementarias ahora priorizarían sobre este, bueno, sobre este esquema que ya planteamos para seguir logrando eh, avanzar en pos de nuestro objetivo de los dos grados Perfecto Mientras los asistentes van votando hay otra pregunta importante en el chat que es ¿cuál es la línea de base que se está tomando? para arrancar con el simulador de cero. Bien. A ver, ahí Eduardo o Yasmín si nos pueden orientar. Que, ¿Cuáles son los... Yo respondí, la... eh, yo respondí Pablo, esa pregunta. Es decir, los datos que están en el simulador han sido revisados por expertos internacionales, yo lo vi cuando hice una conferencia en, en la Fundación Getulio Vargas en Brasil, y resulta que yo estaba mostrando el simulador, y uno de los expertos que estaba eh, revisando el simulador estaba presente, y me lo hizo saber, así que fue todo medio, medio eh, algo... Y, y son valores eh, confiables, son eh, verosímiles, es decir, nadie puede predecir el futuro, pero... Este, los datos son actuales hasta lo que se sabe y este, predicen escenarios que son verosímiles no, no sabemos si van a ser exactamente estos pero tiene, según lo, lo conocimiento los conocimientos de los expertos son datos este, o eh, escenarios creíbles ¿sí? este, no sé si Yasmín quiere agregar algo más la pregunta es respecto del año base si arranca Uh, o sea, si uno arranca a mover de cero las palancas, si estamos arrancando el año 1990, del año 2000, del año... Okay, ¿Cuál es el escenario de línea de base? Y a partir de ahí se arrancan a mover las, cualquiera de las 18 palancas. Eh, acabo de enviar una respuesta más detallada en inglés, Perfecto. en el chat, pero el año de base de la temperatura es de eh, 1850 a 1900, pero los palancas de base son de este año, de 2020. Perfecto. Bien, y sumo una aclaración. Eh, hay muchos parámetros que, son, que se pueden alterar, eh, muchas assumptions que se pueden modificar, con lo cual, con respecto, sí, si la pregunta podía también ir para ese lado, eh, si alguno quiere testear cómo sería el escenario con mayor o menor sensibilidad climática con mayor o menor impacto de, de, que pueda tener la forestación en términos del crecimiento, o del aporte de esa medida, o de cualquier otra acción. Y como bien dijimos, en los tres puntos uno puede realmente eh, customizar las acciones que toma. Tiene toda una serie de, de, de, de parámetros que pueden ser modificados para realmente eh, analizar con sensibilidad este, este, este, este escenario, que es un escenario base, con ciertas assumptions base tomadas. Bien, eh, vemos que... Finalizamos. Y ahí te digo. Primer lugar, fomento a las energías renovables. 12 votantes, 22%. Bien. Después tenemos un empate con 8 votantes cada uno, 15%. Remoción tecnológica del carbono. Y reducción de las emisiones de metano. Bien. Vuelve a aparecer eso. Y después tenemos... Eh, de vuelta a otro empate con 11%, 6 votantes cada uno, fomento el desarrollo de nuevas tecnologías y vuelve a aparecer la eficiencia energética en transporte e industria. Bien, buenísimo, cerramos. listo Bien, repitiendo brevemente, eh, energías renovables eh, lideró en este caso, interesante como ver que esto no había salido en el, en, en el escenario anterior y ahora sí toma si se quiere tomar relevancia. Metano, que ya lo habían eh, considerado, eh, si quiere, yo lo había dejado fuera para, para agilizar. Vuelve a hablar de la remoción de carbono, y por último, nuevas tecnologías, y veo que hay insistencia quizás porque, porque siga accionando eficiencia energética y tenga más, más impacto, reduzca todavía más el consumo. Bien, vamos a empezar por la primera. Estamos en este escenario 3,2 grados, vamos a ver qué pasa si en este caso... Antes lo que hicimos fue, si se quiere castigar a través del precio del carbono, las energías convencionales, ahora hacemos lo opuesto. Vamos a fomentar las energías renovables no, no tradicionales a través del subsidio, a través de bueno, inyección para que sean más atractivas y se genere un círculo virtuoso. Vamos a ver qué pasó. Bien, logramos una décima de grado. Ya, bueno, También entendamos que en este, en este caso estamos en un escenario marginal. Eh, con lo cual una décima de grado en este caso ya, ya tiene una, un sabor distinto. Y veamos qué pasó. Eh, con esta última acción, por primera vez logramos eh, que las energías renovables sean la primera fuente al 2100 y pasan al 2000 algo luego del 2040 al carbón. Con lo cual estamos logrando eh, que empiece a tomar más relevancia. Igualmente el, el impacto en el resultado no fue quizás tan de tanta magnitud como, como esperábamos o comparado contra, contra otras acciones que tomamos. Veamos que el carbón sigue teniendo la curva, no logramos todavía restarle, restarle atractivo, sigue retomando al 2060 y vuelve a crecer. Veamos qué pasó en términos de, de precios con lo que hicimos. Vamos a repetir la acción. Lo que, fuimos, lo que hicimos fue todavía separar más las curvas de la energía renovable, y de las otras energías para darle un mayor atractivo y acelerar la transición energética. Vemos que ya por lejos es la fuente principal, eh, la, la más económica, pero de nuevo vemos que el carbón sigue firme, no se encarece, eh, y sigue siendo la segunda o tercera energía en términos de costos. Bien, eh, hablaron de metano, ahora sí, vamos a accionar metano a ver qué pasa. Hacemos un esfuerzo importante en el metano... Y ahora sí, ¿qué vemos qué pasa? En este caso sí, vean que tenemos, si se quiere, en esta acción puntual, cuatro veces el impacto que, que lo que hicimos con energías renovables. Tenemos tres, cuatro décimas de grado, ya estamos, rompimos la barrera de los tres grados. Y acá desde ya no vemos ningún impacto en la, en la matriz energética. Veamos de nuevo que desde ya no estamos accionando sobre energía, estamos accionando sobre otro gas. Vamos a ver dónde sí actuamos. Lo que vemos a la izquierda son las curvas de gases de efecto invernadero por tipo de gas, gris oscuro es el dióxido de carbono fruto de la energía, y la curva celeste es el metano. Veamos qué pasa cuando hacemos este impacto. Habiendo accionado ya bastante fuerte sobre el dióxido de carbono, sobre el precio del carbono y sobre las renovables, ya el dióxido de carbono deja de ser tan relevante al 2100. Veamos cómo el metano antes de hacer esta acción casi equiparaba a las emisiones de dióxido de carbono y sabiendo también que el metano tiene un poder calorífico mucho más amplio, con lo cual es más dañino Por eso esta reducción que hacemos sobre el metano, que bueno el metano está en lo que es ganadería, en el proceso de producción del gas natural, en todo lo que es el manejo de residuos, con lo cual bueno, las acciones en este sentido serían orientadas a, a estos puntos y de otros gases de efecto invernadero, en todo lo que son agroquímicos, eh, etcétera. Bien, eh, hablamos de, bueno, hablaron de remoción tecnológica del carbono. Vamos a accionar en este sentido, ya que dado que fue la que empató en el segundo puesto. En este, en este sentido hablamos de si se quiere métodos que aún no están de forma masiva, como si lo es plantar árboles y remover carbono de esa forma, de esa forma natural, entre comillas. Y estos métodos tienen que ser métodos que remuevan el carbono y que lo almacenen de forma, por periodos muy duraderos, porque si no, desde ya tendríamos un efecto inverso cuando ese carbono que, que almacenemos se libere si es un método fallido. Como bien hablaron, hay métodos de remoción a través de, de otro tipo de práctica de agricultura eh, y de remoción y fijación en suelo, captura directa del aire, todos métodos a desarrollar eh, y a masificar y que el modelo los considera con, con, con esas curvas de, de aprendizaje y de evolución. Por eso puede que no sean métodos que tengan un impacto eh, inmediato. Vamos a hacer un esfuerzo en este sentido. Y vemos que tenemos también un impacto importante, porque aquí estamos accionando directamente sobre remover carbono directamente de la atmósfera. En este sentido, esto también tiene un costo asociado y los costos los vamos a ver un poquito después en el cierre. Eh, hay acciones en este sentido que tendrán ecuaciones de costo-beneficio mejores y otras eh, peores. Y vamos a ver acá de nuevo, no actuamos sobre la energía, estamos actuando... sobre la curva azul y sobre nuestra capacidad de remover eh, dióxido de carbono de la atmósfera. De a poquito estamos terminando de acercar las curvas, todavía nos falta, con lo cual hemos hecho un esfuerzo muy importante, logrado que la temperatura solo suba a 2 grados y medio, pero no logramos cerrar la brecha, la brecha y como ven la temperatura sigue subiendo eh, y no logramos estabilizarla. Esto es, tendremos 2 grados y medio al 2100, pero si no logramos cerrar la brecha entre las curvas, la temperatura... Va a seguir subiendo indefinidamente. José, ¿te parece? A ver, ya avanzamos un buen trecho. Me gustaría ver cómo cerramos estos estas cinco décimas de grado y qué, qué ven que esté faltando eh, haciendo otra otra pregunta. ¿Te parece? Dale. Estamos cerca de llegar a los dos grados. A ver Estamos si cerca, llegamos al 1,5. Pero cada décima ahora cuesta cuesta más. Ahí va de vuelta. Aparece algo nuevo que es el control poblacional que no ha venido sí, hasta ahora. ¿eh? Vi que entraron directo a eso. Se ve que sí. o, o ya piensan que con este escenario ya se pierden las esperanzas y hay que, hay que ir por medidas más radicales. O, pero bueno, no, no hay que perder. Todavía no hemos tocado varias palancas o hay palancas que se pueden eh, accionar con más, con más fuerza también. ¿no? De hecho, en el, en el chat está surgiendo el tema de la población también en paralelo. Bien, hay, hay un chat paralelo que quiere control poblacional entonces. Bien, damos unos segundos más, José. Dale. Aprovecho para pasar un mensaje por la cantidad de preguntas que aparecen en el chat y las que vamos pudiendo responder entre todos los facilitadores, tratándose de cambio climático y una, un desafío completamente interdisciplinario que requiere de todas las disciplinas, cualquiera que sepa una de las respuestas, adelante en compartir información. Esta es una sesión para que entre todos aprendamos más sobre el tema acciones climáticas. Entonces... Si alguno se anima a responder preguntas que van apareciendo, si no llegamos a responderlas nosotros, no podemos saber todas las respuestas, pero adelante con compartir información con todos los presentes, así entre todos nos ayudamos a, a encarar este tema de la mejor manera. Y el Enroad, si se quiere, es una herramienta para facilitar la charla, la discusión y, y las dinámicas. ¿no? Y, y para testear la, los preconceptos o conceptos que alguno tiene. Correcto. ¿Cerramos? La votación? Cerramos bien. Cerramos, cómo no. Entonces, comparto los resultados. Y tenemos, en primer lugar, el control de la población. 13 personas votaron, 24%. Después bien. tenemos eh, electrificación, transporte, industria, infraestructura, 11% eh, perdón, 11 respuestas, 20%. Bien. Y después tenemos eh, con nueve respuestas: fomento al desarrollo de nuevas tecnologías, 17%. Bien. Y te puedo dar un empate de dos más con 5% de respuestas: impuesto a las energías fósiles. Bien. Eso todavía no nos habíamos metido. Correcto. ¿Y, y, con, y qué, eh, con qué empata? Empata con la remoción tecnológica del carbón. También cinco respuestas. Bien, volvemos al simulador y hacemos este último este último esfuerzo. Bien, nos empezamos a meter en población, eso parecería o que, o que ya estamos bajando los brazos en, en las herramientas técnicas que tenemos, pero para eso está en el simulador y es interesante, eh, es interesante que esté para evaluar qué pasaría, bueno, si, si hacemos un esfuerzo en ese sentido, ¿valdría la pena...? Eh, actúan en esa palanca o en el crecimiento económico tiene un impacto o, o, no es, o no es tan significativo bien vamos a ver qué pasa qué pasó a ver si vemos hizo algún impacto o quedamos quedamos en el mismo número eh, es cierto que ya este es un escenario avanzado pero veamos que bueno, quizás si alguno pensaba que con este, con este último esfuerzo en términos de población íbamos a lograr romper la barrera, eh, bueno, no, lo, no ha sido el caso. Y vamos a ver qué esfuerzo hicimos en términos de población. Estos son una serie de gráficos, después bueno, quizás podemos entrar en detalle. A la izquierda está la curva que toma de población el, el, el escenario principal, la curva en negro, que termina alrededor de los 11.000 millones eh, de personas al 2100. Y con esta última modificación lo que hicimos fue pasar a la curva celeste llegando únicamente a un pico de 10.000 millones y bajando luego alrededor de los 9.500 millones, con lo cual el cambio que hicimos en este sentido fue importante, muy importante, y vemos que el impacto o el correlato en, en la temperatura no, no es tan significativo. Igualmente lo dejamos ya que fue... lo. lo lo que plantearon, pero está bueno entender que haciendo ese esfuerzo eh, quizás la solución no necesariamente está por esa vía. Entendiendo que, eh, bueno, esto es un proceso que igualmente el crecimiento poblacional, vean que la curva se separa más tarde en el tiempo, quizás por eso el impacto no es tal, eh, la curva se empieza a separar en el 2050 y nosotros necesitamos para lograr este resultado acciones más próximas, acciones que, que den su resultado más temprano. Bien, hablaron de electrificación. Vamos a volver a los gráficos originales y vamos a ver qué pasa cuando electrificamos transporte, que tiene mucho combustible dentro. Acá sí vemos que tenemos, tenemos un resultado una décima adicional. ¿Qué pasa? Desde ya el transporte es muy dependiente del petróleo, con lo cual estoy haciendo una migración de petróleo a otras fuentes de energía, el gran ganador es energías renovables, pero si vemos, también de nuevo, el carbón se lleva una parte de, de, de esa torta que queda, con lo cual siempre está ahí firme y es uno de los motivos por los cuales bueno, nos cuesta llegar al objetivo. Pero con esta medida logramos hacer que el petróleo ya deje de ser tan relevante. ¿Qué pasa si sumamos este esfuerzo también electrificando todo lo que es edificios e industria, pasando de combustibles a calefaccionarnos y... Eh, utilizar fuente eléctrica para todos los fines que podamos. Bien, logramos otra décima más con estas dos medidas y con la matriz que ya hemos transformado a través de las energías renovables y el precio del carbono, teniendo las energías renovables como principal actor desde el, desde el 2050, vemos que ya migrar a electrificar tiene más relevancia, porque ya la energía renovable tiene un costo muy alto, muy atractivo y es el ganador cuando hablamos de electrificar transporte e industria. Con lo cual entre estas dos medidas hemos logrado dos décimas adicionales en este sentido, que ya es un 10% de la temperatura que manejamos, con lo cual es muy importante. Bien, hablaron de nuevas tecnologías, veamos, interesante que lo planteen en este escenario, la curva de nuevas tecnologías es la curva naranja que hoy está en cero porque no hemos hecho ningún esfuerzo en este escenario, con lo cual no hay una nueva tecnología, y lo que planteamos al, al, al, tratar, este, al tratar con este ítem es suponer o hacer esfuerzos en pos de desarrollar una nueva energía, un nuevo tipo de energía más limpia si se quiere, eh, y veamos qué pasa, a ver si hacemos un descubrimiento en este sentido. Vamos a repetir. ¿Qué pasó? Logramos efectivamente una décima de grado, pero ¿por qué...? Después tendremos que ver el costo de esto, qué costo tiene hacer un descubrimiento de una, y el desarrollo de infraestructura en una nueva tecnología limpia y qué beneficio nos va a dar. Veamos de nuevo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando gana la curva naranja? ¿A quién le está quitando terreno? Es cierto que le quita terreno a los combustibles fósiles, pero también le quita terreno a nuestros esfuerzos y habiendo subsidiado y puesto recursos en subsidiar las energías renovables. Entonces ahí tenemos, estamos teniendo un, un daño colateral, si se quiere, de que con esta medida complementaria en el, en el fin del escenario, estamos atacando también una medida que tomamos anteriormente de eh, fomentar las energías renovables. Por eso el impacto quizás no es tan significativo como si de primera medida tomáramos la decisión de, de apostar por una nueva tecnología. Bien, nos queda que hablaron de... Eh, poner impuestos directamente, vamos a, a hacer esta última y luego, y luego vamos a darle la palabra a Eduardo, a ver qué pasa si ahora ponemos, actuamos primero sobre el precio del carbono, que eh, castiga más a, al carbón por ser más, de, más generador de dióxido de carbono, y ahora lo que planteaban es impuestos directamente a la producción de los distintos combustibles, eh, vamos a actuar sobre uno, qué pasa si además del precio del carbono... Le ponemos impuesto a toda la generación de combustible de carbón. Bien. Vemos que lo castiga un poco más, eh, pero estamos haciendo un impuesto importante. Ahora vamos a ver cómo impacta esto en el costo de la energía. A ver, primero vamos a ver cómo impacta esto en el carbón. Lo último que hicimos fue esto. Hacer ese salto adicional que ya va realmente encareciendo... Vean que nuestras, en este escenario las energías más económicas son las renovables y también la nueva tecnología que hemos desarrollado, y el carbón ya queda ya pasa a ser menos atractivo, lo, lo cual nos da una décima de grado más. Pero ¿cómo nos deja esto en el costo de la energía? Donde seguimos actuando sobre eh, ponerle impuestos eh, a los combustibles fósiles. Estamos un poco más arriba aún que lo que habíamos hecho con el precio del carbono, con lo cual tenemos al principio un salto más importante, a trabajar. Después tenemos un, una mejora sustancial producto de, del desarrollo de las renovables y una nueva tecnología que supone en los años terminar siendo más económica. Vean que esta última medida que habíamos tomado en una nueva tecnología hoy puede ser costosa, pero nos supone un escenario energético más económico a futuro. Bien, Eduardo, hemos avanzado hemos avanzado bastante, eh, estamos ahí en, la, en las puertas, si querés te paso, te paso la palabra y a ver si, si podés junto a, a los participantes cerrar esta brecha o, o guiar lo que nos falta para, para cerrar esta brecha, que nos falta poquito. Bueno, eh, muchas gracias Pablo, excelente, llegamos ya casi a, a los dos grados, así que ya de por sí este resultado es bastante alentador, eh, muy distinto de 4 grados y una décima. Así que estamos muchísimo mejor. Felicitaciones por el trabajo realizado por la comunidad de participantes en el taller. Este, Lo podría... ¿No? Perdón. Eh, está, está surgiendo algo en el chat que es una petición que va tomando fuerza, que es antes de tocar todas las palancas tocar la del crecimiento de la población, para ver el impacto realmente que tiene el aumento de la población en la generación de emisiones. Lo que están diciendo es, en vez de disminuir la población, aumentarla. No, no, no, al revés. O sea, el control poblacional, pero sin tocar las otras, las otras palancas primero, ¿se entiende? Como para A ver, si ver rápidamente el impacto que implica eh, el control poblacional. A ver Perdón. si entendí. Desapareció el simulador. ¿lo están viendo ahí? ahí está, ahí está, perfecto Pablo a ver, acá estamos en cero y lo que pidieron es que haga esto, ¿correcto? o sea, ¿qué exactamente, pasa? exactamente, exactamente si hago esto, bien Exactamente. si muevo el mismo tenor y similar al que moví en el otro escenario vean que más o menos la, que la curva está exactamente en el mismo lugar, daría dos décimas de grado, con lo cual bueno, vamos a llevarlo al fondo para sacar todas las dudas exacto a ver, lo que hicimos fue lo siguiente básicamente hoy estamos al alrededor, de los, en el 2020 debemos estar ya en 7000 y pico de millones y lo que planteamos con, este, con esta modificación es que la curva ascienda casi a los 9 millones, un poco más, y después eh, se, se suavice y vuelva a los 8 millones. O sea, un esfuerzo muy importante en esta, en esta palanca, que obviamente es un trabajo detrás, y vemos que, bueno, no a priori no, no sería... De hecho, tiene menos impacto que, que otras acciones que hemos tomado de forma, de, de forma individual. En parte, porque la curva, la curva vean que empieza a separarse próximo al 2050. Es una acción tardía que no va a tener un impacto inmediato. Bien. Gracias. Sí, José. Bueno, este, gracias. Eh, pregunta. Eh, no sé si la gente puede hablar e interactuar, pero me gustaría poder hablar con la gente. ¿qué piensan que se puede hacer para mejorar este escenario? Empiezan a responder, modificar las dietas. ¿Modificarlas? Modificar las dietas, la manera en que nos alimentamos. Bueno, ya lo hicimos, tenemos acá un, un esfuerzo bastante importante para reducir las emisiones de directas de, de, de metano, entre ellas están este, todas las, las emisiones vinculadas a la agricultura y eso incluye por ejemplo, cambiar las dietas o eh, optar por sistemas silvopastoriles que permiten que, eh, criar el ganado vacuno, pero con muchísimas menos este, impacto este, en el clima. Eh, ahora, ¿alguien escuchó hablar de... Eh, ¿Hay alguna otra idea, sugerencia? Sí, están hablando de tocar el PBI, que no salió nunca. Sí, hay es que explicárselo el crecimiento a los el económico. <risa> Hay que explicárselo a los americanos. Bueno, si, si bajamos, este, no sé si bajamos este, en, en una buena medida el, el crecimiento económico, seguramente vamos a tener este, una, una baja de la temperatura, pero también vamos a tener este, eh, conflictos. A nadie le gusta que le tocan el negocio, ¿no? Este, así que... Aquí vemos la décima, la décima que nos faltaba, pero... Eh... Vamos a, ver, eh, vamos a ver los mismos gráficos que estábamos hablando. Aquí accionamos ya sobre la población en este nivel de impacto y sobre el PIB per cápita en esta curva. Veamos que al 2100 estamos actuando bastante significativamente y bueno, con, desde ya sabemos que el desarrollo aún es necesario en muchas áreas. Eh, pero bien cabe la discusión, eh, Eduardo. ¿Qué les parece si... Eh, ustedes podrán, seguramente habrán escuchado el paradigma de dejar a los combustibles fósiles en, en, en la Tierra. Es decir, keep fossils in the ground. Eso lo podemos hacer en el simulador. Por ejemplo, a ver, miren, el, el, el, la curva roja del petróleo, podemos entrar en, en el cuadrito de, de petróleo y podemos frenar la construcción de nuevas... Eh, infraestructura vinculada al petróleo. A ver qué pasaría si lo hacemos en el año 2030, eso. Y decidimos que para el año 2030 ya no se puede este, crear más este, infraestructura vinculada lo, al petróleo, por ejemplo. Esa es una. Ahí se reduce significativamente la cantidad de petróleo. Nos quedaría hacer lo mismo con el gas, por ejemplo. Podemos dejar el gas también en la tierra. Ahí ustedes ven en el diagrama de la izquierda que eh, sube el consumo de gas. Entonces lo podemos también dejar el gas en la tierra y ahí tenemos una décima de grado más. Y nos queda el carbón. Y si dejamos también el carbón en la tierra, ¿qué pasa? Ahí está. Bueno, ahí tenemos todavía una solución, todavía mejor. Si... Este, la, la idea o las recomendaciones de, de muchos científicos es dejar ya de consumir combustibles fósiles para el 2050. ¿Y qué produce eso? Eh, sí, porque el problema que tenemos ahora es que, si bien. ¿podés mostrar el gráfico de costos? De la energía. No, no, el, el detallado. O podemos mostrar este, los 10 gráficos todos. Es, exactamente. Verán en el gráfico de la izquierda que la energía renovable es la más económica de todas. ¿Por qué eh, no se usa exclusivamente energía renovable si es la más barata? ¿Por qué la gente utiliza eh, energía no renovable, eh, no renovable, fósil, si la, la renovable es más económica? Ya para el 2030, 2040, es, eh, ya la, es la más barata, más barata que el gas es muchísimo más económica que el petróleo y que el carbón en sí. Entonces, al de dejar de construir infraestructura fósil, ya llegamos a una temperatura este, mucho menor, que es mucho más este, eh, cerca del Acuerdo de París. Así que no sé si hay alguna pregunta más, pero esta podría ser, este, no sé qué piensan ustedes, una, una solución viable. Si ponemos, por ejemplo, la población en cero y el crecimiento económico en cero, veamos qué sucede. Bien, población y Quedan, el crecimiento económico. Quedamos también en el Acuerdo de París, no tenemos que tener políticas poblacionales o este, perjudicar a, a la industria, a la generación de riqueza, a la economía. Así que, bueno, son todas soluciones posibles, cada, cada uno puede elegir la que más, esté. pero la idea es que tener una idea global, es decir, el paradigma es pensar en forma global y actuar localmente, eso es lo que pretende el simulador. Varias preguntas eran por si se podían tener datos regionales, este, tal vez se pueda hacer, no lo sé, pero este, la idea es que, que sea una herramienta de eh, para entender cuáles son las, los posibles impactos de cada este, escenario en forma global. Y, Eduardo, Pablo, bueno. hay varios adeptos a la energía nuclear. Si quieren tocar la palanca para mostrar también qué pasa con la energía nuclear. A ver, este, subamos al máximo la nuclear. Vamos a volver acá. Hicimos este cambio lo que podemos ver cuando empezamos a actuar sobre todas las energías, digamos, entre comillas, más, más limpias con respecto a emisiones, es que empiezan a competir entre sí, con lo cual acá estamos un, haciendo un esfuerzo importante por subsidiar dos rubros de energías ¿no? De renovables no convencionales, más desarrollar una nueva energía, y las posicionamos a las tres, pero también las hacemos competir entre ellas, en vez de competir con otras energías. En este caso, como si se quiere, eh, cerramos la posibilidad de nueva infraestructura, eh, no tienen competencia de los, de los combustibles fósiles, pero sí vemos que lo que hacemos es eh, fomentar, en este caso nuclear, y lo que baja directamente son las otras fuentes de energía. Tenemos una décima adicional solamente por, por sacar algún combustible fósil eh, antes eh, de, de operación, pero bueno, no, no, no son impactos ya tan relevantes. Okay. Eduardo, Pablo, perdón, dada la actividad que estoy viendo en el chat, sugiero ir a las sesiones de grupos, así empezamos a trabajar eso porque no saben lo que es el chat. Ok, este, le, ahora eh, vamos a hacer la siguiente actividad, y está basada en el siguiente principio, que somos eh, seres emocionales, ¿qué pensamos? Algunos pensamos que somos seres racionales que tenemos emociones, pero en realidad es al revés. Cuando uno se enamora, cuando uno mira a sus hijos, cuando uno juega con un perro o sale a pasear, este, son todas emociones que nos mueven. Entonces lo que le propongo es que hagamos un minuto de silencio y después vamos a pasar a las, eh, las, este, las salas que va a estar Jarbo Jasmine, y Yasmín y con una consigna que me gustaría que este, muestres Pablo, si es posible... Ahí la estoy la. mostrando. ¿eh? Sí, José. Sí, esta, estas sí. son las, las, las tres preguntas que queremos que hagan en los chats. ¿sí? ¿Qué me sorprendió este, de, de todo lo que vi? ¿Qué emoción me genera? ¿Y cuáles motivos tengo para eh, sentir esperanza este, u optimismo moderado? o Como lo que sea. Entonces... Vamos a hacer un minuto de silencio, acuérdense, podemos respirar profundamente y comenzamos, un. a medida que vamos respirando cada vez más profundamente, nos relajamos y este, prendemos el cronómetro que les muestro. Vamos a hacer un minuto de silencio por el, por el clima y por nosotros mismos, por la humanidad por nuestros seres queridos. Respiramos cada vez más profundamente. Nos relajamos. Bueno, muy bien. Ahora este, Yasmín nos va a distribuir entre las salas para que en pequeños grupos compartamos la, lo que nosotros pensamos sobre estos tres, eh, estas tres preguntas. Ah, veo que ya volvieron todos los participantes. ¿Están todos? Pablo. Eh, sí, este, digo, retornaron todos eh, tuvimos al, algunos, algunas bajas algunas, algunas bajas, bajas hubo algunas bajas, eh, pero bueno eh, fue, fue después de ver todo el simulador que era lo importante que vean la herramienta en mi caso una charla muy, muy fructífera en mi, mi grupo, pude participar Eduardo y José, si, si quieren en un minuto contar bueno, cómo les fue en vale. nuestro grupo fue muy lindo el intercambio con Camila y con Ricardo Ricardo es de México Camila es argentina, trabaja en Toyota, muy interesante lo que contaron, y surgieron oportunidades para hacer talleres, ¿sí? tanto en México como acá eh, eh, localmente. Bien, José, ¿vos te fue bien? Sí, yo lo que hice fue salté de grupo en grupo, donde veía que estaba la discusión armada, saludaba y me iba, porque había otros que no habían empezado a, a, a debatir, así que bueno, tratando de que todos los grupos estén más o menos en actividad, así que bien. Muy bien, el anfitrión José, entonces, muy bien. Sabemos que este es un tema de, sí. es, es un tema de emociones, digamos, a ver, en lo personal, que yo lo contaba en mi grupo, yo me, me involucré con el tema de la sustentabilidad, por un, desde un punto de vista emotivo, por un tema familiar, por imaginarme una pregunta tan sencilla con qué, qué mundo le dejamos a nuestros hijos, que seguramente es extensiva para, para todos, para familiares, para amigos, para conocidos, Qué, bueno, qué mundo estamos dejando detrás y es lo que a mí me, me, me volcó en este tema y a bueno, trabajar con Climate Interactive, con José con Eduardo para, bueno, para tratar de aprender, de concientizar, de pasar este mensaje y de ir a la acción también, que lo mencionaban en, en mi subgrupo que, que bueno, claramente parte de la acción es llevar el mensaje a otros pero después también todos tenemos que actuar, vimos que es necesario bajar nuestros consumos energéticos todos tenemos que hacer eh, nuestra parte y también, bueno, pedir a, las, a, las, a los grandes poderes económicos y, y políticos que, en fin, que, que tomen acción. Con lo cual nos gustaría entender, yo les, les, bueno, les conté la mía, la, la mía personal, digamos, el, el miedo de qué mundo dejamos y bueno, la, la duda, la bronca eh, para, para los hijos de uno. Bueno, con qué se. ¿Con qué se siente más identificado? Nos gustaría saber. Primero lo vamos a hacer de nuevo, como, como lo vemos, de forma democrática. José, si querés, si querés lanzar la, la encuesta. Un segundito. ¿Lanzó? Bien. Todos deberían estar viendo esta pregunta. ¿Con cuál de estos cuatro? ¿Con cuál de estas cuatro sensaciones te identificas más? ¿Miedo, tristeza, bronca optimismo? Bueno, es un, es un grupo optimista. Vamos. Hay, ¿Hay una sola respuesta de miedo? ¿Tres de tristeza? Yo no ¿Cinco fui el de del, bronca? Aclaro que nosotros no podemos votar, así que el del miedo no soy yo. Es, hay otro miedoso como yo. Y dieciocho de optimistas. De optimismo. Bien. No, no, no. No vamos a poder transformar o los, o los volvimos optimistas nosotros, que ojalá sea el caso, o ya eran optimistas y bueno, enhorabuena que tenemos ahí 19 optimistas detrás de, detrás de esta lucha. Unos segundos más y cierro, pero ya veo que no, no, hay, más, no hay más votación. Listo, comparto resultados. ¿eh? Ahí tienen. Bien, ganó el optimismo. Eduardo, todo, todo tuyo. Eh, bueno, este, disculpas por la, la demora. En, tenía bloqueado el micrófono por algún motivo. Este, bueno, me gustaría que alguno que quiera expresar dentro de todo el grupo este, alguna idea, algún aprendizaje, este, cómo se sienten, pueden decir lo que quieran y, y seguramente va a enriquecer la experiencia de todo el taller. A ver, este, ¿la gente tiene los micrófonos habilitados para este, compartir sus, emociones, sus pensamientos? Sí. Gracias. A ver, ¿quién se anima a ser la primera persona en, en hablar? ¿Me permiten? Sí, por adelante, favor, adelante. adelante. Bueno, primero, felicitarlos por esta herramienta que nos están presentando. Esto me lleva al, al segundo comentario, que es, me da muchísimo gusto ver a tantas personas conectadas siguiendo este, este taller de, de capacitación. Y eso me lleva a la tercera reflexión, que justamente es donde votamos en este momento, en donde muchas personas que somos optimistas todavía de poder encontrar las soluciones. Sabemos que no es sencillo, son muchos años de malas decisiones políticas, económicas, sociales que nos han llevado a esta situación en torno al cambio climático, pero definitivamente creo que somos muchos también los que tenemos una conciencia ambiental, social y que tomamos las decisiones con base a la evidencia científica. En este sentido, esta herramienta que ustedes nos han presentado tomando en cuenta que tenga un soporte eh, eh, científico con un rigor científico eh, muy fuerte, creo que nos abre la puerta para poderla presentar en algunos otros lugares en, con procesos de capacitación como lo platicábamos con Eduardo y poderlo ir escalando de tal forma que nuestros gobiernos, nuestras decisiones, sean basadas en elementos de conciencia y de ciencia. Eh, al final de todo esto, creo que hemos logrado pasar del miedo al enfrentamiento y ahora al optimismo. Podríamos ponerlo en esa escala, dado que Pablo este, siente todavía temores, creo que los que ya hemos estado con más años, como Eduardo, como yo, en la lucha, este, llevamos cerca de 30 años, al menos yo, de estar trabajando en temas de reforestación, de conservación, de medio ambiente, de áreas naturales protegidas. Ahora estamos con el tema de cambio climático y creo que en nuestras manos está el cambio de la juventud para poderla capacitar. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por tus conceptos. ¿Quién más se anima a compartir sus impresiones, sus emociones, lo que quiere hacer, las futuras acciones que pensó? Eh. Bueno, un poco lo que salió en el grupo nuestro, que estábamos con Juan Ignacio, es que, y por lo menos algo que, que, me, pasa a mí, que me pasó a mí al ver el simulador, es que la mayoría de las medidas que podemos tomar desde lo, los paradigmas que tenemos hoy de, de, de, de cómo organizarnos, digamos, eh, no son suficientes, ¿no? Eh, Bajo, bajo, son esfuerzos enormes que estamos simulando, que, que tienen un impacto que no deja de ser catastrófico, por más de que sea un poco menos catastrófico. Eh, yo personalmente siento que, que el cambio de modelo de desarrollo tiene que ser tal que, que me cuesta imaginarlo hoy en día. Eh, así como no me imaginaba hace cuatro meses el estilo de vida que estamos teniendo hoy, yo creo que tiene que ser un cambio... <risa> Eh, de esa magnitud o mayor todavía, eh, y, con una, y desarrollar como, como humanidad digamos una capacidad de cambio de hábitos que, que no tenemos, somos bastante eh, testarudos como, como especie, eh, creo que tenemos que desarrollar una capacidad de cambio de hábitos para iterar rápidamente nuestro comportamiento para, para rescatar esto, si no nos va a pasar, no sé si conocen el caso de la isla de Pascua, eh, nos va a pasar como, como ese caso eh, a gran escala, ¿no? más, un poco más catastrófico. Escúchame, Tomás. ¿y, ¿Y qué en el ámbito personal? ¿Qué se te ocurre que podés empezar a hacer vos hoy? Mirá, yo. Eh, Hoy hago todo lo que puedo, eh, compuesto mis reciclables, compuesto mis residuos orgánicos. Eh, compostaje, muy bien, muy bien. Sí, hago discriminación de residuos. ¿En lugar en tu en, casa para hacer compostaje? ¿Cómo lo haces? En un balcón, en un departamento. Eh, me las arreglo como puedo, la verdad. Eh, me, me gusta también bastante. Y nada, intento, yo personalmente eh, consumo lo que necesito. Eh, estoy tratando de cambiar los hábitos alimenticios a reducir el tema de comida procesada, sobre todo, y tratar de comer más vegetales. Eh, pero bueno, yo creo que, que, que es sistémico, ¿no? También, porque por ahí uno que hace, hace un gran esfuerzo por cambiar un, pequeños hábitos, pero de repente te das cuenta que, no sé, en eficiencia y en otros eh, conceptos más sistémicos que, que, te, que cambian, cambian el, el panorama más fuerte, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, bueno, este, felicitaciones por las cosas que haces. Y el la compostera la tenés en el balcón, ¿dónde sí. la pusiste? La okay. puse en un rincón, la verdad que no tiene olor ni nada, anda bárbaro y a mí me, me divierte, es buen abono para las plantas, le regalo a los vecinos abono, nada, es, es, es un lindo juguete. Felicitaciones. Este, escúchame, vos este, estudiás... Este, eh, estudiar trabajas Sí, estoy terminando la carrera de ingeniería industrial este ahora estoy trabajando en una ong de emergencia sanitaria no tanto que ver con lo ambiental pero bueno eh, con la inquietud ahí a, a flor de piel podemos organizar eh, talleres en tu universidad en lugares eh, ¿Nos podés conectar con la gente de la universidad para hacer talleres eso podría ser sí, bueno a la ONG también se hacen, así, seminarios, se hacen seminarios bastante seguido y, y tengo contacto con el director de la carrera, por ahí se puede llegar a armar algo de eso. ¿Qué universidad es? De la UBA. Ah, la UBA. Bueno, mirá, este, eh, te, yo creo que Pablo va a pasar este, eh, con mi correo electrónico, me escribes y, y, y organizamos este, a, alguna actividad este, para concientización y, y bueno, te ayudamos. Estaría muy bueno, gracias. <ríe> Muchas gracias Tomás, es un placer. Este, ¿Alguien más este, quiere expresarse, compartir este, emociones, este, aprendizajes, iniciativas, tareas? Si me permiten, a mí me encantaría decirles algo. Dale, adelante Adriana. Gracias. Eh, bueno, primero que todo, gracias. O sea, yo creo que cuando empezamos a hablar de temas climáticos y empezamos a hablar de temas de sostenibilidad, mucho nos pasa en América Latina que, que tenemos que volcarnos al inglés y el tener este tipo de talleres y de herramientas eh, para conversar en español y para hacerlo de forma más natural y más libremente nos ayuda a todos un montón. Entonces felicidades y espero que, que por el lado de, de Climate Interactive principalmente también empiecen a hacer más de estos talleres en español porque nos abre las puertas a muchos. Pero, segundo, sí. quería comentarles el tema de, de, de lo valioso que yo le veo a la, al simulador, ¿no? Y es que siempre para cambiar algo hay que empezar por una conversación. Y cuando hablamos de ciencia, a veces los que, los que nos tiramos más hacia ese lado somos muy técnicos porque vivimos en este mundo y a veces se nos olvida que no todo el mundo nos entiende. El ver algo de manera gráfica, como lo permite hacer este simulador, nos ayuda a que nos entiendan un poco más y a justamente empezar a tener estas conversaciones difíciles para poder eventualmente llegar a alguien que tome una, una decisión informada y que pueda ir moviendo la aguja. entonces pues Todos nos movemos en ámbitos diferentes, o sea, personales, familiares, eh, colegio, universidad, trabajos. ¿no? Algunos están en el gobierno, algunos están desde el lado de las ONGs y yo creo que justamente esta, esta herramienta lo que nos permite es empezar a tener esas conversaciones en cada uno de nuestros ámbitos y juntos todos vamos a empujar hacia un mismo lado. ¿no? Eh, Adriana, ¿en qué, ¿en qué ámbitos te parece que podemos empezar a hacer estas conversaciones y estos talleres? Eh, ¿tú, eh, ¿Tú de dónde eres? Ah, yo soy una mezcla, pero yo soy de Costa Rica, pero vivo en Perú Costa Rica, y trabajo, Perú. trabajo en empresa. Y justo estaba hablando con, con Pablo del tema, ¿no? Para ver dónde podemos empezar a accionar, eh, por lo menos aquí en Perú, ¿no? Excelente. Este, me parece una idea muy buena. Hay gente ya trabajando en Perú y por ahí te puedes vincular con ellos o armar nuevos grupos. Este, bueno, este, sigue el contacto con Pablo y... y y trabaja con él, ¿sí? pero me parece que estas conversaciones eh, mediadas por este, estas herramientas pueden ser muy productivas ¿sí? para poder hacer cosas. Claro, lo que importa es ir sumando esfuerzos, ¿no? y en esas, en esas estamos, y creo que así podemos contribuir todos, y más bien gracias a ustedes por, por acercarnos a esta herramienta para, para hacerlo. Gracias Adriana, viene ahí la post. bien Adriana, Adriana. Este... Muchas gracias. ¿Quién más quiere expresarse? Eh, no sé si me escuchan. Mariana, ¿qué sí, tal? Perdón, te Hola. Eh, primero, bueno, Hola. Agradecerles, agradecerles a todos este, eh, ustedes, digo, el habernos presentado esta herramienta que, como como dijo Adriana, era es es, es, es, es una de las cuestiones importantes a tener en cuenta cuando uno trabaja. Este, en estas cuestiones, en, en, en cualquier cuestión, digamos, que uno trabaje, siempre son buenas las herramientas. Esta herramienta, principalmente, dentro de lo que es ambiente, me parece muy buena, una duda me quedó, pero bueno, no es para ahora, la, la dejo para después, de última lo conversaré con Pablo, eh, yo también tengo eh, la posibilidad de eh, producir talleres en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y este, tengo el contacto con todas las personas y hace dos días eh, estuve en contacto con la gente del colegio donde yo soy matriculada y este, me ofrecieron también, digamos, o sea, yo, yo comenté esto y me ofrecieron todas las facilidades para poder llevar a cabo talleres eh, ofreciendo esta herramienta. Eh, y con respecto a la última encuesta... Eh, bueno, a ver, yo pienso... Eh, a, ustedes remarcaron la palabra optimismo. Eh, yo, re, yo remarco la palabra optimismo moderado. Okay. No, no, no me quiero meter con el miedo porque me parece el otro extremo. Y, pero remarco lo moderado... En cuanto a que si no hay un cambio de mentalidad global, eh, dudo que con todas las herramientas del planeta podamos lograr un cambio de este, paradigma, digamos. ¿no? Eh, si bien hay muchas eh, mentes trabajando y pensando el tema, eh, no, no he visto reales adelantos y de hecho en, en las variables del, de la, del simulador, eh, mejor dicho, en el simulador tuvimos que utilizar un montón de variables para lograr nada, ¿no? no llegar a lo que realmente queremos. Y creo que una de las aristas fundamentales es la educación. Pero eh, la educación como eh, parte de una estrategia de... Eh, política ambiental, a nivel gubernamental, en, y, y, y no, no tanto de, de verlo solamente, a ver, esto que planteaban de trabajar localmente, pero con una visión global, y que cada país pueda tomar real conciencia, yo les decía a los muchachos del grupo, que, eh, no sé, esto habla un poco de mi parte emotiva, ¿no? Eh, no, no, pensamos, no pensamos que eh, el planeta no nos necesita, lo necesitamos nosotros a él. Y nos creemos que somos los dueños del planeta, nos creemos que lo podemos manipular como queramos. Y ahora, por ejemplo, tomando el ejemplo de, este, de la pandemia, nos, eh, a ver, provenga de donde provenga. Yo tengo, hay muchas teorías al respecto, ¿no? Eh, pero digo, eh, de repente, nosotros eh, dejamos de actuar, eh, o sea, la, la acción antrópica dentro del mundo, y el mundo eh, solito se está recuperando, digamos. Entonces, bueno, a ver, ¿cuáles son las acciones antrópicas que estamos tan, tan mal manejando que estamos destrozando nos? No destrozando el planeta, estamos destrozando NOS. Obviamente el planeta, pero somos un todo. Entonces desde esta visión, desde que somos un todo, este, eh, hay que cambiar, hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar por, pero por completo. No, en ese sentido eh, digo lo de moderado a abajo el optimismo, ¿no? Pero igualmente no dejo de creer en el ser humano, no dejo de tener el, mi, mi cuota de optimismo, porque precisamente una de estas reuniones y, y muchas otras a las que he participado, este, me demuestran que bueno, no, no es la, la idea dentro de las políticas globales, pero bueno, está eh, algo, algo de eso va, va, va queriendo, digamos. Ok, Mariana, muchas gracias. De nada. De nada. Eh, muchas gracias, gracias a por, ustedes. Por compartir, no sé cuánto tiempo nos queda, si ya es tiempo para que cerremos la actividad. Son... ¿Quieres pasar al cierre, Eduardo? ¿Quieres hacer una reflexión final vos? Bueno, eh, yo les puedo decir que estoy muy contento de ver a gente de tantos lados y que, que interesados eh, en esta temática. Gente que tiene dudas, gente que tiene miedo, gente que está enojada y gente que tiene también algún tipo de optimismo. Pero lo importante es sentir algo con respecto a esto. Uno después transforma esa energía en hechos y acción. Y eso es lo importante, que hagamos cosas. Y en esto las pequeñas cosas son importantes. Las pequeñas cosas marcan la diferencia. Si ustedes cruzan la calle por la mitad, es distinto si ustedes cruzan la calle por la senda peatonal. Este, el tirar un papelito en la calle es importante, a mí me pasó en Alemania yo estuve en el 88 allá y un alemán vino y me dijo usted tiene que levantar el papelito y ponerlo <ríe> y eso es importante porque hace que la gente siga ciertas pautas y que cambie su comportamiento eh, pasó, lo contaba hoy una persona que este, el, el tema de los tapados de visón o de animales de pies animales, antes este mi madre usaba, llegó a tener algún tapado este, de pieles este, de animales. Hoy es mucho más raro eso, porque se empezó a ver mal. ¿sí? Ese tipo de cosas hace que haya cambios. Este, así que bueno, muchas gracias, excelente organización por parte de José y de, y de Pablo. Y bueno, muchísimas gracias a, a este, Yasmín por estar. Y no sé, este, los dejo a ustedes para terminar la actividad. Muchas gracias. Gracias Eduardo. Eh, bueno, déjame agradecer nuevamente a Jasmine, de ella es miembro de Climate Interactive, está allí por Estados Unidos, eh, en su casa también estamos todos encerrados y también sé que participaron otras personas de Climate Interactive, la organización que nos da este espacio y nos apoya también con bueno, la posibilidad de hacer esta presentación para ustedes. Gracias a, bueno, a todas las personas que se conectaron, los soportes tan, tan valiosos de los subgrupos que tuvimos, la verdad que es muy interesante conocer en qué anda cada uno y se aprende tanto de escuchar a, a dónde está trabajando y dónde está accionando cada uno de ustedes, con lo cual eh, lindo ver gente de, bueno, de México, de Perú, de Chile, así que gracias por sumarse, gracias por, por hablar, que lo hace mucho más rico, Esta, la idea no es que hablemos nosotros tres o nosotros cuatro las dos horas, sino escuchar y, y motivarnos a todos a seguir en este camino de la concientización y de la acción en temas, en temas ambientales. Como bien dijo Eduardo, estamos abiertos y la idea es, es una herramienta para difundir y para concientizar, y para capacitar y para llevar a la acción. Estamos abiertos a, bueno, a dar talleres donde lo dispongan y donde crean que sean valiosos, así que no duden en contactarnos cuando reciban el mail de, el mail de seguimiento con nuestros datos, así que bueno los invitamos a, a, que, a que nos acerquen lugares para llevar esta herramienta y llevar este ejercicio y, y concientizar en estos temas. Así que muy, muchas gracias. Yasmín, eh, bueno, no sé si quieres hacer una, un agradecimiento final, si no, bueno, les agradecemos a todos. José, quieres hacer. Déjame Pablo. Sí, déjame Pablo hacer simplemente compartir pantalla un segundo para que antes de que Yasmín diga las últimas palabras poder cerrar con esta con esta frase. Díganme si todos ven la pantalla. Sí. Sí. Bueno cuál es mi tarea en el planeta, qué hace falta hacer de lo que yo algo sé y que probablemente no ocurra, a menos que yo asuma responsabilidad por ello. Ahí tiene la persona que lo dijo. Así que, eh, en mi caso, lo, lo que quería destacar, más allá de agradecer a Yasmín, y un, siempre un placer compartir con Eduardo y Pablo los talleres, eh, me encantó y agradezco a todos el intercambio que empezó a haber en el chat, pero de compartir información de sugerir lectura de tal cosa, paper de tal otro. La verdad que eso me parece que es de lo más enriquecedor que sucede en estas interacciones, como entre todos nos vamos ayudando a aprender cada vez eh, un poco más, saber un poco más, y eso que nos lleve a la acción. Así que de mi parte, gracias a todos. Gracias a todos, gracias José, Eduardo. Bueno, gracias. gracias. ¿Querés cerrar, Jasmín? Sí, nada más de mí. Solamente gracias a ustedes tres, José, Pablo y Eduardo, y a todos ustedes. Y nos hablamos y compartimos más en el futuro. Y aquí tenemos el contacto y también vamos a compartirlo con todos ustedes en un email. Muchas gracias, gracias a todos. Hasta luego. Buena, buena noche para todos. Un gusto. Gracias. Gracias.